Con vamos a registrar el error de 5 s 00 de la impresora Canon, correcto, en la Canon de las nuevas Tenemos el programa, ahora la descripción te doy link para que lo descargues Abrimos el programa en modo de servicio, importante, vale Aquí se nos abre el programa eh, Entramos donde dice Pro, vale, recuerda que es impresora Canon G3010, correcto Acá va donde dice It Absorbe Control, vamos a la, a la pestañita Pro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 Contáctame al WhatsApp del 301-692-8346, te Wilton Martínez de ResetOK.com.